Hola amiga, amigo, bienvenido un día más a este último capítulo de Historia de los Valores de Éxito, concretamente al libro de Bernabé Tierno, ahí está. Creo que se ve bien, ¿eh? Conseguir el éxito. Es el tema 16, el último tema de este libro. El último tema de este libro tampoco, es un libro muy extenso, pero nos ha dado mucho juego, la verdad. Y el tema, el capítulo 16, precisamente nos habla de la inteligencia emocional en el mundo laboral. Está viendo, <coughs> perdón, está viendo este capítulo, me ha parecido tan, tan, tan, tan interesante que en vez de hacer un resumen de él directamente... Eh, directamente te lo voy a mentar porque te voy a contar una pequeña parte lógicamente te tengo que dejar un poquito de incertidumbre para que tú adquieras el, el libro y lo disfrutes en toda su totalidad. Aparte que un libro hay que leerlo mínimo dos o tres veces para disfrutarlo realmente y ya para aprender de él y sacarle todo el meollo, pues yo diría que más de tres veces, cuatro o cinco, mínimo, mínimo, mínimo. Este libro, como es una guía, tal y como además lo dice bien claro él, ¿no? La guía definitiva para triunfar en la vida. En este caso, yo eh, es un libro que creo que tendría que ser lo que es para mí, es un libro de consulta. No es leerlo una vez y dejarlo, o leerlo cuatro o cinco o diez veces y dejarlo. No, no, que va. Es más, este libro... Este libro... ¡Ay! Pues se me ha olvidado ponerlo. ¡Qué raro! Es que es muy raro que no haya puesto la fecha, no haya puesto la fecha de adquisición. ¿eh? Pero este libro ya lleva bastante tiempo conmigo. Y para mí, como os digo, eh, es eso. ¿eh? Es una consulta continua. Pues vamos allá. En este caso, este capítulo 16, nos habla de la inteligencia emocional en el mundo laboral. Al buscar rosas... Podemos no tener ojos para las violetas. Al buscar la victoria, podemos pasar de largo de la alegría. De B. Williams. Muy profundo esto, ¿eh? Sobre todo, podemos pasar de largo de la alegría. Mm. En fin. Bien, entonces él nos dice lo siguiente. La cita que encabeza este capítulo debería estar presente ante los ojos de cualquier directivo de empresa. Si buscamos las rosas de una mayor producción de un mayor éxito en los negocios, no podemos dejar de valorar las violetas, es decir, todo aquello que hace posible que las rosas sean realidad. Lo mismo podemos decir en lo que respecta a la capacitación de los trabajadores. Cuanto mayor sea la cualificación técnica y más amplia eh, su responsabilidad, mayor debe ser su cociente de, inte de intelectual, de inteligencia emocional, como él lo llama CIE. Me parece muy curioso este término. Eh, cociente intelectual de emocionalidad o, emo, o inteligencia emocional a continuación nos dice a continuación resumiré en 10 puntos las características más sobresalientes de una persona con un alto coeficiente intelectual emocional CIE, lo que acaba de inventaros, se puede puntuar cada uno, bueno, te dice cómo puntuarlo, vale. ahí, ahí van las cualidades, características y actitudes claramente positivas. Vamos a ello. En este caso no está diciendo que tú las tengas o las dejes de tener, simplemente te está diciendo que son las que creen, que además yo ya las he leído y las tengo eh, bien subrayaditas, que efectivamente son las que, te, las que te van a llevar a saber si tu coeficiente intelectual, emocional está ok o no. Y si no, te marca el, paut, el paso, la pauta, para que tú efectivamente vayas hacia esos puntos, te acerques lo más posible hacia esos puntos y logres esa inteligencia, con lo cual se traducirá en resultados muy positivos en tu trabajo. Dice, uno, dice, conocimiento de uno mismo. Tiene que ver con el juicio sereno sobre sus cualidades y los valores. Sabe quién es, qué objetivos tienen en esta vida, cuáles son los puntos débiles, sus errores y sus miserias, pero a pesar de todo se acepta con espíritu de superación. ¡Wow! ¡Wow! Porque habla claramente de saber cuáles son tus miserias y aún así aceptarte como eres. Eso es muy importante a nivel personal y que lo vas a transmitir, lógicamente, en tu trabajo. Vamos, directo. 2. Persona abierta a la esperanza apenas pierde el buen humor y recurre con frecuencia al sentido del humor. Sabe activar el tono psíquico más positivo y adecuado y no permite que las circunstancias negativas modifiquen su temperatura vital y su alegría. Se siente a gusto en su propia piel y sabe desembarazarse de sentimientos e ideas negativas como la angustia, la cólera, el odio, la venganza. Sigo. Es tan evidente que no hace falta ni explicarlo. Sigo. 3. Genera constantemente activadores de autoestima. Se automotiva con un diálogo positivo, un autodiálogo positivo. Porque sabe que en lo que parece desastroso siempre hay algo valioso y aprovechable. Positivo hasta la muerte. Eh, tiene bien presente que su mente es como una lente potentísima que actúa tanto en lo positivo como en lo negativo. Por eso procura posar su mente en lo que puede ayudarle y espera lo mejor y deja a un lado todo lo que pueda ser un estorbo. En definitiva, un lastre. 4. Sabe esperar de forma paciente pero activa y sin inquietarse, el que siembra debe hacerlo en el mejor terreno, en el momento más propicio y empleando la semilla de mejor calidad, sembrar y saber esperar. Pero si una tormenta inesperada, un pedrisco, destruye la cosecha, no pierde inútilmente su tiempo en lamentaciones, salva lo que puede y espera una nueva oportunidad. Una cosecha no es la vida, sino que la vida está sembrada de muchas cosechas, de infinitas oportunidades y éxitos. Otra vez, súper positivo. 5. El otro no le es ajeno. Uy, uy, uy, me encanta cómo empieza. El otro no le es ajeno. Es casi otro yo y le trata casi con el mismo tacto y comprensión con que él mismo desearía ser tratado. Hace de la empatía un hábito, sabe ponerse en el lugar de los demás, leer sus sentimientos y hasta sus pensamientos. Y así comprende mejor evitando de lo posible juzgar y condenar. 6. Se ocupa en vivir. Todo lo supedita a sentirse en paz consigo mismo y no se inquieta demasiado por lo que no puede ser o tener. Acepta serenamente lo que es y lo que tiene, convive con sus debilidades y limitaciones y no le duelen prendas pedir perdón ni tiene problemas para perdonar a quienes le ofenden. Sabe liberarse de las ataduras del odio que le impedirían vivir plenamente. 7. Siente la necesidad de hacer el bien y practica el respeto y la dulzura del trato y el esmero. Respeta y cuida a los animales, a las plantas y a las cosas, pero sobre todo practica la delicadeza y buenos modales con las personas. 8. Encuentra tiempo para sí mismo, para estar con su familia y con sus amigos. Sabe darse bastantes respiros humanizar su vida. Hace de vez en cuando silencio en su interior, medita, reflexiona, cultiva la parcela del espíritu, de la mente. Su lectura, sus aficiones y sus descansos son gratificantes e equilibradores y le cargan las pilas de paz, gozo y alegría de vivir. 9. Necesita ser coherente y auténtico. Lo que piensa, dice y hace, guarda relación y procura ser fiel a sí mismo, a sus principios. Por eso es incapaz de hacer algo que quiebre su paz interior y verse a sí mismo como una persona que desea el bien y lo procura a todos. Y la última, 10. Tiene un proyecto de vida que le llena y realiza trata de contribuir con sus capacidades, conocimientos y habilidades a convertir este mundo en un lugar mejor, más humano y solidario. Necesita comprobar que sus trabajos, sus desvelos y sus esfuerzos no son en vano y que su vida también es útil y produce mayor bienestar a otras personas. Convertirse en un, buen, perdón, convertirse en un bien social y dejar una huella de bondad en su camino le motiva y gratifica. Pues aquí han estado los 10 puntos, ya como, como, como corazón, en definitiva una persona con un cociente emocional alto destacará por su bondad, su simpatía, su sentido del humor, su disponibilidad y sus deseos de hacer el bien, y por su trato siempre respetuoso y considerado hacia los demás. Un directivo con un coeficiente emocional bajo, antes o después, llevará a su empresa a la quiebra. Cuanto más alto es el puesto que ocupa una persona, más persona y más humana debe ser. A veces ocurre justamente lo contrario, que a menos persona y más inhumana, porque lo que falta es esa consistencia interior irreemplazable que proporciona una gran inteligencia emocional. Eh... No te digo nada y te lo digo todo, como decía un... un, un un maestro muy querido mío, José P. García. Viene con el trabajo personal, como siempre, con sus de trabajo personal, y luego viene con un cuaderno de crecimiento personal, una serie de pensamientos muy importantes que te van a hacer reflexionar sin ninguna duda, y, y finaliza ya como colofón precisamente 160 citas para conseguir el éxito, que todas ellas vienen en estas páginas. Pues nada más, hemos terminado ya con este libro, Bernabé Cierno está ahí en el cielo y nos ha regalado, desde ahí, conseguir el éxito en esta guía definitiva, precisamente para que tu vida sea un éxito. Y hemos terminado este pequeño ciclo de, de este autor maravilloso y viene algo nuevo, viene algo nuevo precisamente con Historia de los valores de éxito que creo que estoy convencido de que te va a gustar. Te voy a dar una pequeña pista eh, tiene relación con el deseo, la seducción Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo para que te dé precisamente ese gusanillo de seguir viéndonos Por eso te digo, por favor, suscríbete para permanecer actualizado Y estate atento, atento porque la próxima semana lanzamos un libro nuevo Un autor nuevo y un desvelo y un descubrimiento que te va a gustar Te va a emocionar y te va a ayudar a llegar a tu éxito personal como siempre, a través de los valores, entre otras cosas. Un abrazo y hasta la siguiente. Gracias por estar ahí.